Yeah. Yo te tenía antes pero ya no Ahora que está muy lejos se terminó De amarte perdí la condición Bebé ahora te digo Baby ya nadie te quiere aquí Vete lejos de mí Ya no hay chance para recuperar. Ya no lo nuestro no volverá a pasarte y hey, ya nadie te quiere a ti Yeah, Déjate lejos de mí Ya no hay chance para recuperar Ya no lo nuestro no volverá a pasar No te volverá a pensar no, no. Ese momento se quedó atrás sí, sí, sí. Ese peso un cachito para mí Tengo cama, un chistira sí, sí, sí. Te travesé y querido, yo me te parí Pero no yo te ya, así si sí, era pura mentira Ya era tu mala vida mala no sé que eres buena pero eres mala Desde un principio supe que no eras santa Pero te pasaste Eres una pasada. ale, ale, alejate No estás de el si así que también bebe Pero es difícil olvidarte Mi baby te voy a borrarte Ya ya Baby Ya nadie te quiere aquí Vete lejos de mí, ya no hay chance para recuperar ya lo nuestro no volverá a pasar. De ya no hay te quiero más. Vete, vete lejos de mí, ya no hay chance para recuperar ya lo nuestro no volverá a pasar. Yo pensando en lo que sucedió, me engañaste y eso me dolió aunque fuiste mi primer amor, no me duele decirte que vete eh, como va Bonnie, desde que te fuiste prima y es muy traducido desde que no estás conmigo, para mí todo es divertido. Pensé que eras buena pero eres mala. Desde un principio supe que no era santa, pero te pasaste, eres una falsante y siento lo que yo siento. Mi amor, ya no hay sentimientos por ti, la vida se me fue así Baby, ya nadie te quiere aquí, yeah. vete lejos de mí Ya no hay chance para recuperar, ya lo nuestro se va a terminar Baby, ya nadie te quiere aquí, yeah. vete lejos de mí Ya no hay chance para recuperar, ya lo nuestro no volverá Baby